Bueno, Memorias de un Perito Informático Forense, volumen 2. ¿Cuántos de aquí habéis estado en la, alguna charla que sea CSI Madrid, una cosa en ruso? Memorias de un Perito Informático Forense, volumen 1. Oh, Tú los has visto todas, ¿eh? <risa> vale. Bueno, pues esta es la 2. ¿vale? Espero que, que os guste. Eh, ¿Sobre quién soy yo? Bueno, ya me han presentado. Ese es el blog en el que escribo. Este es el sitio donde me dejo las horas, el pelo, las canas y, y muchas alegrías y muchos dolores de cabeza, ANCITE, una asociación de peritos informáticos forense a la cual también pertenezco y bueno, pues que, que somos unos cuantos y, y esperamos cada día crecer. Es un, una asociación de gente de locos por la seguridad también, pero que además nos dedicamos profesionalmente a ello. Mi Twitter y mi correo para lo que queráis contactarme después, para invitarme a tomar jabón por aquí, cerveza, lo que queráis, pues ahí es. Y si tenéis cualquier duda, pues también, como seguro que alguno es tímido y luego es, recibo correos con oye, ¿y esto se podría hacer y esto no sé qué? Bueno, pues, pues ese es el sitio. ¿Qué hace un perito informático? Pues? <risa> Aparte de darle dos veces a esto en vez de una. Vale. Eh, esto es una de las preguntas que siempre se hacen, ¿no? ¿Qué, ¿qué hace un perito informático forense? Es que suena raro, lo de perito suena a perita, y esto qué es, ¿no? O sea, y, y el forense que estripas muertos, bueno, pues esto es lo que lo que me ha roto la sorpresa antes, ¿no? Pues esto es lo que mis amigos creen que hago, estoy todo el puto día trastorno dentro de ordenadores, supongo que quitarle la mierda y volviendo a reinstalar el Windows. Eh, lo que mi madre cree que, hace, que hago, bueno, <ríe> ella no tengo muy claro lo que cree que hago, pero bueno, lo que la sociedad cree que hago, has apagado el router, vuelve a encender, ya sabes. Lo que el jefe, bueno, está la tachamos, ya no, no hago de eso. Lo que uno piensa que uno hace, bueno, aquí resolvemos el mundo con esto y lo que realmente haces es reiniciar el Windows, ¿no? O, o has probado apagarlo y encenderlo, casos de ransomware que lo apagan y luego lo a encender a ver si vuelve a la vida, eso que no se podía hacer, bueno pues pues eso es lo que hace un perito de informática forense. No. En realidad, cuando te dedicas a temas de informática forense, tienes que tener en cuenta ¿A qué te vas a enfrentar? Y a que uno, por muy técnico que sea, vas a, a, a mezclar dos mundos diferentes, que son el forense y el legal o judicial. Cuidado con eso. Entonces, por una parte, cuando te dedicas a esto, lo que tienes es que aprender mucho sobre metodología procedimental. Es decir, no basta con hacer las cosas, sino que hay que hacerlo siguiendo un procedimiento universalmente aceptado, según diferentes tipos de estándares, y... Eh, como digo, intentar hacerlo siguiendo ese procedimiento. No vamos a discutir si está bien o mal. Lo importante es que si no lo sigues, el del otro lado te puede decir que lo has hecho mal. Es un partido de fútbol esto, cuando vas a un juicio, quiero decir. Entonces, lo, que no, lo, que, lo importante es que el otro lado no sea capaz de decir que tú lo has hecho mal. Obviamente tienes que aprender nuevas tecnologías. Nunca lo vas a saber todo y cada día, de hecho, dices, bueno, pues esto que me he pegado un montón de horas trabajando sobre esto me va a venir genial porque mañana seguro que me viene un caso igual. No. No hay dos casos iguales, no hay dos casos de lo mismo y siempre te tienes que pegar con cosas nuevas y siempre tienes que estar sobre todo dispuesto a ello. No, o sea, no es decir, bueno, esto ya lo sé, pues, pues muy bien, pues ahí te queda pues, para una charla o para alguna cosa así, pero ya está. He dicho que os va a tocar hablar con abogados, ¿vale? Y los abogados, esto no sé si es una cosa que la tienen muy clara, esto de la ética, les suena a una asignatura, yo creo que es de libre elección o algo. esto Es una facultad de derecho hemos quedado, ¿verdad? Voy a salir echando hostias de aquí, pero... Entonces... Primero, para los que somos técnicos y tenemos sentido común y sabemos que se parte de aquí, se llega hasta aquí y creemos que esa es la forma de hacer las cosas y ya está, te plantean una serie de cosas que flipas. ¿vale? Y esto ya os digo que es un reto constante. Entonces, si te van los retos, tanto técnicos como éticos, como el aprender otra serie de cosas, a nivel incluso de terminología legal, pues es algo interesante. Terminología legal, lo que decía. Cosas que a nosotros no nos suenan absolutamente de nada y que simplemente pensamos que pues, estará bien, ¿no? sea, pues, hará así. Ya, ya. Y, y aquí que pone y te lees las cosas y cómo lo enfocaría un abogado y flipas. Porque ya te digo que una de las cosas que tienes que aprender aquí es cómo piensa un abogado. Porque te va a tocar trabajar con abogados. Y uff te preguntan unas cosas y, te, sobre todo, Ruth, te dicen, ¿y esto se podría enfocar de esta manera? ¿Y esto sería posible? Porque es que yo he leído, yo he visto, yo, a mí me han contado, pues no vayas tanto al cine porque tela ¿vale? O sea, lo, lo vais a ver. Y luego lo otro, ¿cómo piensa un juez? ¿Algún juez por aquí? ¿Está la Mercedes Alaya o está cerca, no? ¿Está en Sevilla? Pues Está, está liada, ¿no? Vale, bien. Bueno... Eh, está, está recogiendo ya. Entonces, ¿cómo piensa un juez? Que es a quien tienes que explicarle las cosas, a quien tienes que contarle lo que de una forma humana, que sea capaz de entender una persona que no sea de ceros y unos, lo que tú has encontrado o cómo lo has encontrado y qué procedimiento has seguido. Y eso sí que tiene tela. Ejemplo, firmar un NDA con vuestros padres y explicárselo. Si lo entienden, vais bien. ¿vale? y bueno y sobre todo mucha psicología humana porque también te toca hablar con clientes te toca hablar con gente que te explica sus cosas ayer en la cena de ponentes la hablábamos el cuántos casos hay de divorcios de divorcios en los cuales las tecnologías están pues dentro del bolsillo de todos eh, pues todo el día no de hecho no nos despegamos de ella hay gente que lleva el móvil hasta hasta tatuado casi entonces eso es una evidencia importantísima en Muchísimos casos que afectan a nivel personal y a nivel empresarial ya ni os cuento, ¿no? Ordenadores y una serie de cosas. Entonces, cuando te están diciendo un cliente, te viene a decir que de, lo que tú saques de aquí depende, de eso depende la custodia de su hijo, de que se lo quede su mala mujer, que fíjate lo que ha hecho, o él que no quería mirar así de mal a la otra chica aquella, pues fíjate que se me cruzó por el camino, pues te toca, te toca pensar que cuando se te echa a llorar a alguien delante hay que tener para no echarte a llorar detrás. ¿vale? O sea, hay que tener cuidado. Como digo, pasan cosas y nosotros vemos cosas y creemos que todo se puede hacer y que todo es posible. Y Muchas veces, como digo, los abogados o los mismos clientes estamos contaminados por los medios. ¿no? Respecto a lo que yo voy a contar aquí hoy, un poco tengo que hacer un pequeño disclaimer. Primero que los casos expuestos aquí son verídicos, son casos reales que me han pasado a mí. Obviamente he ocultado identidad real, incluso... Como estamos en Andalucía, pues puede que lo haya exagerado un pelín, ¿vale? Pero para sentirme como en casa, ¿eh? no otra cosa, para que lo veamos bien. ¿Son, son casos o ya resueltos judicialmente o que no han llegado al río, al final no ha tenido que llegar la sangre al río, por lo tanto, bueno, pues no, no hay problema en contarlos, no hay ningún caso en curso. Tengo permiso explícito a los clientes para publicarlos, en algunos casos, otros espero que no estén viendo esto, pero que no estén aquí y... <risa> hombre, ¿qué tal? No. Eh, y que la exposición con única finalidad es académica. Bueno, y luego que soy pobre, pero honro. Yeah. Eh, entonces, antiguamente, como digo, el primero en memorias de un perito informático forense, volumen 1, ¿vale? de CSI, Se llamaba CSI Madrid, todo muy bien. Y seguro que, como preguntaba antes, algunos lo habéis visto, ¿no? Era de un ordenador que había sido secuestrado, que habían... He eh, creado un contenedor TrueCrypt en el cual habían metido eh, toda la información sensible del servidor. Lo habían borrado, se supone que de forma segura y tal y cual. Y, y bueno, pues era una, una máquina española en la cual le arreaban leches desde Rusia y desde China, pero que daba gusto. no O sea, diferentes diferentes tal. Muy bien. Entonces, el punto de entrada había sido Terminal Server abierto, nateado con el router. Pase usted por aquí. ¿eh? Terminal Server, usuario admin, sin contraseña. Con la, la, la, el check de seguridad de evitar la, el, la autenticación con contraseña de, la, de un usuario administrador vacía quitado para que se pudiese entrar con admin vacío. Todo muy bien. Y que había un usuario que se llamaba admin que estaba ahí y que había que mirarlo bien a ver de qué iba porque parece que a partir de ahí es donde había estado la chicha y la carnaza del tema. Bueno, entonces, en este caso son un poco por previously on CSI, ¿no? El caso perdido. Este es un caso un poco extraño. Un caso que, bueno, lo llamo el caso perdido porque no sé cómo le eché llamarlo y como siempre digo que todavía, a día de hoy, no he perdido ningún caso técnicamente. En otras cosas es que el cliente del cual yo iba por parte eh, haya negociado en la puerta y yo ahí ya no me meto, tío, si tú has querido negociar, tu problema. Pero en algunos casos esto lo ganamos fijo. Bueno, pues este según me lo contaron digo, este lo pierdo como hay un dios. O sea, esto esto lo pierdo. Entonces, ¿qué hago? Se lo cedo a otro para no perderlo yo que lo pierda a otro y así sigo manteniendo el ranking o qué hacemos, ¿no? Entonces, me lo cuentan así. Primero, me llama un abogado, me dice que su cliente eh, había mantenido un largo y tortuoso noviazgo con, con una chica, todo muy bien, hacía años ya, que lo habían dejado. Pero que de, pues en el último año eh, la chica había recibido mensajes por correo electrónico con amenazas jodidas, que las he visto yo, y dices, uf, tela, en plan, ah, no no eran cosas bonitas lo que se le decía a la mujer, por ese mes y por correo. Entonces la chica se había cabreado, había ido a una comisaría, había puesto una denuncia en Policía Nacional, habían hecho su trabajo vale y le habían dado de forma correcta la contraseña, mira, esto es mi correo electrónico y conectes usted con mi usuario y mi contraseña y extraiga lo que tenga que hacer, que extraer. Estos son los 3, 4, 5, 6 correos electrónicos en los cuales hay amenazas. La policía llegaba, se conectaba, abría el correo electrónico, ver cabeceras, sacar todo, extraer y mirar. Era una cuenta eh, de Gmail y quien la enviaba era una cuenta de correo de Hotmail, una cuenta de correo de Hotmail que se había creado con, no sé, 6, 7 meses de ante anterioridad desde una dirección IP. Esto se sabe porque la policía, eh, bueno, a ver, denuncia, pudo pedir eh, a, a Microsoft en este caso, dame la dirección IP, dame los datos desde dónde se creó esa cuenta y como en las cabeceras de los correos no aparece la dirección eh, IP, ninguna de ellas, ¿vale? O sea, ninguna de ellas originales, solamente aparecía la del servidor de correo de Hotmail que lo enviaba, aparece un mensaje ID, que es lo que hay que solicitar al otro, al proveedor de, de servicio de correo, dame realmente la información de dirección IP origen. Vale. Entonces, de todos estos correos. Entonces, de todos estos correos, le dan las direcciones IP identificadas, se las devuelven. Con esto en la mano, policía llega y pide al eh, operador de telefonía que corresponda, en todos, Movistar, dime a quién pertenece en estas fechas y horas determinadas esta dirección IP. Bueno. Pues todas las direcciones IP, origen, identificadas. Perfecto. ¿A quién pertenecen? A un único titular de la línea, que era el domicilio de mi cliente. ¿Vale? Bueno, pues está claro, ¿no? <risa> y yo le digo, bueno, ¿y, ¿y con esto que me dices? ¿Qué coño quieres que haga yo? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué hago yo con esto? Bueno, pues hombre, es que a mí se me ha ocurrido. Digo, ¿por qué vamos a ver? Pero vamos a claros, tío. ¿Ha sido tu cliente el, culpa, el que lo ha hecho o no ha sido? Tío, él dice que no ha sido. Bueno, pues hostia, pues, pues debe de ser bipolar o algo, macho, porque <risa> vaya tela. Es que tiene una pinta esto chunga, ¿eh? Ya, ya, sí, si ya, yo también se lo he dicho. Digo, ¿pero tú se lo has preguntado bien? Sí. Entonces yo cojo el teléfono del tío y le llamo. Digo, mira, antes de aceptar esto, yo es que, tiene. o sea, necesito hablar con esta persona y verle si le flaquea la voz o algo porque que no me lo creo, ¿sabes? Entonces, le llamo y el tío, pero vamos, totalmente, que no haya sido. <risa> que no había sido, pero vamos, que no, que no. Que yo no he sido, pero vamos, si lo llego a tener delante, me pega dos hostias. O sea que, muy a su favor, eso de decir que el tío no era agresivo, no jugaba tampoco, ¿eh? Porque os juro que prácticamente me insultó directamente. Digo, pues yo te tengo que defender, o sea que tú sigues insultándome, tío. No te digo más. ¿Vale? Él no había sido. Entonces ya con esto digo se me plantean a mí una serie de dudas éticas, ¿no? Digo primero ayudo a un culpable porque esto tiene toda la pinta, ¿no? De que este tío es culpable. Pues claro. Y yo qué hago ahí? Pero claro lo pienso y digo bueno es que también uno tiene que comer y esto, ¿no? O sea, entonces, bueno, veamos a ver por dónde se salva y escuchemos al abogado a ver qué, qué quiere. Digo, oye, si no es culpable al final, porque el tío se le veía como muy seguro de que no era. Pero tela, ¿eh? Bueno, el abogado me dice, mira, yo lo que quiero es sembrarle la duda al juez sobre si realmente existe alguna posibilidad que desde la dirección IP de su casa, en la cual vive con otras X personas de su familia en su casa, ¿Ha podido existir alguna forma en la cual alguien haya podido salir por esa IP, por un lado? O el tío no dijo espufear porque no sabe lo que es, pero mmm, como no se puede modificar, cambiar o, o, o así la IP, usted había visto lo de la patiña, ¿no? Y digo, hombre, eh, pues es que no sé, seis veces en tantos meses... Eh, y además tiene que saber la de siempre la que tiene ahí. Eh, va a estar complicado, ¿eh? Pero bueno, entiéndeme, vamos a ver. Digo, bueno, primero, ¿hasta dónde tengo que llegar yo aquí? Dime las preguntas que me planteas y yo veo a ver cómo las puedo enfocar, si es que las puedo enfocar de alguna manera. Y lo que decía, ¿es técnicamente posible? O sea, lo que el tío quería, ¿es técnicamente posible que esto pase sí o no? Digo, hombre, posible, posible, algunas de las cosas que me dices son. Ahora, ¿probables? No, ¿eh? No tiene pinta. Pero bueno, digo, pero es que luego el tema está en que hay que, ir, hay que defenderlo ante un juez. Y eso impone lo suyo cuando te preguntan las cosas de según qué forma. Y es que tienes que creértelo tú para podérselo decir, ¿sabes? Porque el abogado, ¿sabes? Mienten todos los días, no hay problema. Pero un técnico, tío, es que a nosotros se nos ve, ¿sabes? O sea... Sí, ya sé que luego os toca a vosotros y me vais a abrir la caña que flipa. Pero bueno, es ya Me pongo el firewall bien. Bueno. Entonces, las preguntas eran, primero, ¿se puede hacer suplantación de la dirección IP en el origen, en los correos electrónicos? Otra de las cosas que me dijeron es, oye, ¿y no habrá hecho, no habrá algún defecto de forma en el, infor en el informe que ha hecho la Policía Nacional? Y dices, hostias, por esto, no sé, pero deben hacer unos cuantos al día, ¿eh? O sea, vamos, si encuentro un, un defecto de forma, te juro que hago un post en el blog, o sea, porque es que ya, realmente, que, que vamos, va a ser que no, pero bueno, vamos a mirar. Otra de las cosas que implicaba el tío era, oye, ¿existe la posibilidad de acceder a una red inalámbrica sin permiso? Porque mi cliente dice que, claro, era un acceso a Internet de Movistar y que tenía un router wifi. Entonces, a ver si va a ser que alguien la ha hackeado wifi, porque yo he buscado hackear wifi en Internet, me ha salido un montón de enlaces así como fácil y esto, ¿no? Digo, ya, ya, ya. Bueno, y ¿y qué habría que hacer? Él lo que quería es, ¿es posible, está al alcance de cualquier... Ah, ¿hacer esto? Esa era la parte que le importaba. Le importaba tres cojones la parte técnica. Lo que quería es, cualquiera que se haya leído esto y haya pagado X por algo, lo puede hacer. Sí, contratar a otro también para que lo haga. No te digo, pues sí, se puede, claro, pero bueno. ¿Y a qué distancia es necesario estar de la, del, del punto de acceso del router inalámbrico para poder hacer esto? Otra cosa es, oye, ¿y ¿existe la posibilidad de que se haya suplantado la identidad mediante el compromiso de uno de los PCs que hubiera dentro de la casa y de ahí salir para afuera? Ah, pues oye, pues mira, pues es una posibilidad. Vamos a darle una pensada. Entonces, pregunta por pregunta. ¿Es posible hacer esto sí o no? Bueno, primero, partimos de un informe de Policía Nacional en el cual han extraído bien las cabeceras. Han, eh, han sacado los identificadores de mensaje. Han hecho la solicitud a Microsoft para preguntar mm, las direcciones IP reales. Con esto en la mano, han sacado la creación de la cuenta que han preguntado y pertenecía a la dirección IP a una empresa en la cual mi cliente no había estado en la vida o mejor dicho, la empresa no podía demostrar que mi cliente hubiera estado en la vida allí fin de la historia ¿vale? con eso ya vale, increíble, pero es así entonces esa pista muere ahí ese thread, para que lo entendáis los técnicos muere ahí ¿vale? join, ahí, muy bien bueno eh, luego habían sacado las IPs desde las que se envían los, los emails y ya las tenían habían contactado con las operadoras Oye, y... Tío, pones, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Es que es, es ahí. O sea, y lo han hecho bien, lo han hecho bien. Y aparte, es que si yo le pongo en el informe en la primera de las preguntas, mira, la Policía Nacional no tiene ni puta idea porque esto lo ha hecho mal, bueno, no sé, no sé cuál, el juez me dice, venga ya, tío. O sea, ¿me vas a decir tú que entonces todos los casos anteriores también son impugnables porque ha hecho la Policía Nacional más trabajo? Vamos a dejar que nos metan este gol en la primera pregunta y ya nos salvaremos, ya remontaremos en la segunda, ¿no? Todo lo que decía España en el Mundial de Brasil, pero y no. Pero bueno, en este caso sí, tranqui. Ahí no jugaba yo. Bueno, entonces, primero, la parte del hacking wifi. El tío, le digo, bueno, venga, pues a ver, tan hackear al wifi. ¿Qué router tenías, tío? Eh, bueno, que, perdona, ¿qué router tienes? Déjame ir a tu casa a mirarlo y ya lo veo. Dice, ¿el router? ¿Qué router? ¡Ay! Lo tiré, lo tiré a tomar por culo a la basura, claro. Yo he puesto, me cabré mucho, digo, que no eres agresivo, dices, ¿vale? Y me lo tiré, lo tiré a la basura, claro. O sea, yo, ¿para qué quiero yo esto aquí? Quitamos internet de casa y todo, porque disgusto, una depresión, digo, menos mal que no es copiloto. Bueno, que muy bien, router que router, no hay, no hay router, ¿vale? No hay router. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, ¿cómo hago un peritaje en router si no hay router? Bueno, pues dime, bueno, ¿y eres capaz de decirme cómo era el router al menos? Y me dices, sí, mira, era de Movistar. Y era blanco con una antena. Ajá. Bien, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues me fui al catálogo oficial de Movistar y jugué al quién es quién con el tío. Me fui, me los bajé todos y le dije al tío, mira, de todos los que ves tú aquí, primero me dije, muy bien, ¿cuáles son blancos con una antena? Y había dos. Entonces me dice, pues yo creo que era ese. Y digo, bueno, es igual. Para hacerlo más divertido esto, vamos a jugar como que hubiera sido cualquiera de los dos. Y voy a intentar buscarle fallos a cualquiera de los dos o demostrar que ambos es posible eh, comprometer la seguridad por defecto que traen. Entonces, acotamos los posibles, todo muy bien. Y, ¿qué hice? Por si acaso Movistar retiraba las eh, especificaciones técnicas de ambos routers de su web, eh, me bajé los PDFs y adjunté al informe mío eh, con el garante, firmé el, ambos PDFs, es decir, en la fecha en la cual yo hice este informe, este documento existía y está firmado. ¿vale? Le añade un sello de tiempo y una firma digital que no es mía, es de otro. Por lo tanto, le aporta validez al tema. Bien. Bueno, y ahora veamos en ambos routers qué vulnerabilidades pueden existir. Entonces, en esa época, primero, en las primeras versiones, que además es lo que ponía ahí, eh, el cifrado para Wi-Fi que existía en lo que venía ahí era web, que es... Para que hable prácticamente ya sin ordenador, y WPA. ¿no? Bueno, pues bien, pues sí, es posible. Hay, hay, hay técnicas, hay papers, hay herramientas, hay, hay jurisprudencia de que eso se puede hacer. ¿no? Bien. Además, era de Movistar. Y justo en esa época, bueno, sabéis que las, eh, los SIDs, los identificadores de red inalámbrica de Movistar, son wlan-xx, ¿no? Algo. Entonces, justo en esa época se publicó... Eh, que era reversible ¿vale? el algoritmo de generación de la contraseña por defecto que traía la, que, la pegatina debajo del router, ¿vale? la que pone el numerajo raro. Bueno, pues eso era posible extraerlo simplemente sabiendo la dirección MAC del router, ¿vale? del punto de acceso inalámbrico al que te conectas, y el nombre del SID. Se sacó el algoritmo, incluso se hicieron herramientas para poder ver todas las, todas las redes inalámbricas que hay y a partir de ahí... Eh, decir pues esta es, esta, es, esta sí que es eh, craqueable, esta sí esta sí esta sí esta no esta no esta no vale bien en concreto bueno hablando también de debilidades de los algoritmos de cifrado implementados como decía y herramientas como Wi-Fi Auditor o WPA Magic Key. bien y luego aparte ese router tenía la, esos routers tenían la posibilidad de WPS vale Wi-Fi Protected Setup que sabéis que es una forma de directamente eh, sacar mucho más rápido el acceso a una red inalámbrica, que tenga esto disponible. Entonces, con esto, hay un, vamos, esta es la herramienta, River, por ejemplo, para esto, y directamente se puede. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? Se puede. ¿Está al alcance de cualquiera? Pues hombre, cualquiera que vaya a un foro lo mire, pues sí, y se baje una cali y se acabó. ¿no? Y si no, pues que le pague dos copas a alguien y que también lo haga, después de las copas. Y eso. <coughs> Entonces, oye, ¿y suplantación de identidad? Ya hemos resuelto la parte del wifi, o lo hemos explicado lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Suplantación de identidad? ¿Es posible que alguien suplante mi identidad porque comprometa mi PC? Bueno, no sé, tío, tráeme tu PC a ver qué encontramos dentro. ¿El PC? Ah, ¿cuál PC? Ah, sí, sí, es que lo tiré también. Joder, al ¿no? Lo tiraste, ya, ya, ya. Bueno, pues nada, pues si es que sin PC, macho, ¿cómo le hacemos el forense al PC? Pues nada, pues como quien escribe... Un post normal y corriente, pues vamos a explicar que, bueno, pues que hay multitud de malware in the wild, que hoy estamos todo el día expuestos, navegando por sitios, que en este caso convivimos con muchos complementos, no me refiero al bolso, al paraguas y al gorro, no, no, me refiero a complementos eh, en el navegador, por ejemplo, ¿vale? Máquina virtual de Java, Flash, Silverlight, eh, etcétera, etcétera. Máxime además, y que, bueno, y que para eso hay vulnerabilidades de tipo cero day, vulnerabilidades que primero no tienen por qué tenerlos actualizados y aunque los tenga actualizados, pues es posible que me coma algo. no Y es que además, eh, interacción con la Administración Pública Española, este señor era autónomo. ¡Uy, bendito! Para una vez que nos viene bien decir que es autónomo alguien, bueno, pues lo pusimos. Es que como este señor es autónomo, tiene que acceder trimestralmente, por lo menos, a eh, páginas de administración pública española. Y eso requiere que muchas veces la última versión del Java no funciona, eh, hay que ir al Internet Explorer y donde pone seguridad, mira, pues lo borras, ¿vale? Hasta abajo del todo. Porque si no, no funciona. Entonces, como pagar los impuestos y hay que hacerlo, pues, pues hay que evitar, hay que minimizar la seguridad propia para poder funcionar. Entonces, pues mire usted, o sea pues a lo mejor, pues sí, pues se ha comido algún virus, o sea, a lo mejor con la, con la patiño, ¿sabes? Pues ha hecho alguna cosa de estas y se ha comido, se han hackeado el ordenador, vaya usted a saber. Software desactualizado. ¿Hay alguna ley que diga que lo tengo que tener actualizado? No, ¿verdad? Y por otra parte, antimalware. Eh, ¿Tenía antimalware? No tengo ordenador, imagínate cómo pasa a ver si tenía antimalware, ¿no? Pero bueno, primero, ¿existía o no existía? Bien, no lo sé. Y aunque existiese, eh, ¿vale para algo? Perdón, ¿vale para algo el antimalware? Que hay alguien de software por aquí, entonces. Eh, eh, pues, hombre, ¿vale para algo? ¿Es bypaseable? En algunos casos sí. Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Queda la semillita para que el juez se lo crea o no se lo crea. O sea, no he dicho nada que no sea verdad. Eso es imprescindible. Entonces, bueno, como conclusiones de este caso, ¿vale? Se creó un email de amenazas no identificado. La policía hizo bien su trabajo, importante decirlo. Aunque añadí que habría ayudado saber el user agent, como eran webmails, saber el user agent del usuario, del cliente con el que se había conectado. ¿Habría aportado algo? No, porque realmente... El otro lado me podría decir, bueno, pero es que solo puedes cambiar, hay extensiones que cambian y estás con un Internet Explorer desde una Cali, mira, pues qué bien, ¿no? imposible, bueno, ya, pues, pues eso dice ahí. Pero lo puse por tocar los huevos, eso sí que es verdad, ¿vale? Por poner algo ahí. O sea, no, lo han hecho ustedes muy bien, pero el user agent para la siguiente ponerlo, ¿vale? Venga, muy bien, ya está, siguiente. Entonces, importante destacar que al estar el wifi activo cualquiera, en serio, puede haber sido... Si algún PC hubiese estado infectado, pues técnicamente era posible también haberlo hecho. ¿Probable que esto pase? Yo qué sé, pero posible es. Ahí queda. Entonces, bueno, pues fuimos al juicio y llegamos allí y el abogado de mi parte lo que dijo fue, bien, voy a presentar un informe pericial. Lo que, lo que no dijo es eh, cuándo lo iba a presentar y como legalmente o procedimentalmente es posible presentarlo el día de la vista, pues dijo, tome usted 50 páginas por quintuplicado, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. A la letelo entre los churros y el periódico, ¿eh, señor juez, señor abogado del otro lado, y ya para que tengáis las preguntas, que está el perito aquí fuera esperando para que le preguntéis lo que queráis. Bueno, tío, una cara de póker del copón, ¿no? Y yo qué hago con esto, tío. O sea, ahora no da tiempo. Entonces yo me quedé fuera tranquilamente leyendo el Twitter hasta que me dijeron, ya te puedes ir, ni siquiera vas a entrar. Dije, uff, o sea, es que ni entro. Pues madre mía. Pues tela. Bueno, pues a los días me llaman y me llaman, y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que me llamas para decirle dónde hay que llevarle el tabaco a este señor o qué? Y, y me dice, no, tío, que hemos ganado. Y digo, ¿qué me dices? Y digo, sí, sí. Se han leído el informe, les ha parecido que existía esa posibilidad, y lo que ha imperado es que esta persona no vivía sola, sino que compartía el domicilio. Eh, el ADSL, el, acceso, el, sí, el servicio de internet, no estaba contratado a su nombre directamente, sino a nombre de alguien que vivía en el domicilio. Entonces, pues chicos, eh, como viven varias personas, no podemos que metemos a todos en la cárcel por si acaso, ¿cómo hacemos? no? Entonces, pues han dicho, venga, anda, que no vuelva a pasar y ya está. Y así es como funciona esto. Solución, cuando contratáis una DSL, ¿vale? que sea en grupo y eso, <risa> no seáis cabrones, pero bueno. Entonces, aquí lo que iba a hacer es preguntas que tuvierais de este caso, pero me han dicho que tengo 10 minutos, o sea que ya las hacemos todas al final. Eh, el otro caso, un Android con bicho, que esto mola mucho. Antecedentes de esto, me llama un cliente, cliente de otras cosas, y me dice, oye, ¿tú hacías temas de forense y tal? Sí. Mira, es que esto es algo personal y tal, un poco como muy confuso, como muy que no me quería decir nada. Tengo un teléfono móvil, iOS o Android? Android, ¿vale? Dice, que es que, que yo creo, es que necesito que me digas exactamente. ¿Qué pasó en un rango de fechas determinado? Digo, vale, es para algún caso, tienes un abogado que te lo lleve, te busco uno, tal, no sé qué. dice, no, no, no, sí, esto es para mí, esto es una cosa así particular y ya está. Ah, vale, vale, vale, vale. ¿El teléfono es tuyo, tío? Me dice, sí, sí, claro, claro, el teléfono es mío. Y entonces, ¿qué es lo que no sabes que hiciste con él de tal, de tal día por la mañana que te dio el Alzheimer o qué coño pasó contigo, tío? O sea, ¿bebiste mucho ese día o qué? No, bueno, tú me entiendes, digo, vamos, que es tuyo, pero que se lo dejaste a, a otra persona, ¿verdad? Sí, justo, exactamente, digo, bueno, muy bien. Básicamente quiero que me digas la actividad de WhatsApp, del chat de Facebook, del chat de otras aplicaciones que están por ahí, pero que no, que no voy a decir cuáles, pero vamos, y la actividad en general de un en un tiempo determinado. Vale, pero bueno, si el teléfono es tuyo, pues deberías saberlo, pero bueno, vale, bien. Entonces, dudas éticas. Primero, ¿qué coño estoy haciendo? Con esto. ¿Qué? ¿Dónde me, ¿En qué jardín me estoy metiendo? ¿De quién es el terminal realmente? Claro, pinta que sí, que es tuyo, pero que, que bueno, pues que, que, que, que lo has pagado tú, ¿no? Pero bien, bien. Oye, y digo, bueno, y de esto, entonces no hay juicio, no hay nada, dice, no, no, solo un. O un, lo que tú quieras, de hecho, voy a tu casa, me lo cuentas y tal, y vamos que ni lo escriba, ¿no? Y, digo, vale, sí, sí. ¿Y, y factura, ¿no? Querrás, claro, no, no, no. <risa> Pero pues, nada, un factor de hacienda por aquí, bueno. Bien. Total, que ni firma, ni juicio, ni, ni nada. Entonces, sí, es que teóricamente el teléfono está en reparación porque tiene un problema con el contacto de no sé qué, entonces, pues el, el teléfono está reparándose. Y digo, sí, va, está en manos de un técnico, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero vale, ya está. Bien. Entonces, yo, yo creo, sospecha de cuernos. Vamos, casi, casi seguro que ahí había sospecha de cuernos. Pero, pues, chico, a lo mejor le habría dicho que no, que el mecánico solo era un amigo, que no, que de verdad que yo no tengo nada que ver <ríe> y que todo bien, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo enfrentamos esto? Mira, yo empiezo. Y si lo veo un poco complicado, le meto un reset a esto, se lo devuelvo y hasta luego. Y a ver qué hay. Entonces, bueno, era un Samsung Galaxy S4. Eh, utilizando Celebrate to Fed, eh, Curiosamente, pues daba bastantes problemas ese teléfono. No sé si es que era muy nuevo, incluso actualizamos el UFED, una serie de cosas. Y, y no había manera de hacer extracción física. Es decir, teléfono apagado, eh, inicia en un modo en el cual se saca todo en raw y después se analiza. La herramienta te hace todo hasta el análisis y todo, aunque es bueno, un poco demasiado rápido, pero vamos, a mí me gusta hacer las cosas más manuales. Pero bueno. Entonces, como la, la física fail, pues pasamos a la lógica. Lo tuve que hacer a mano. Oye, y si le pasamos Oxygen a ver, bueno, pues vamos a ver. Oxygen es otra herramienta forense para eh, dispositivos móviles. Bueno, pues veamos a ver qué sale. Pues tampoco había manera. Bueno, pues con el informe interactivo de UFED de, eh, de la extracción lógica, ¿vale? Sacamos imágenes, thumbnails, audios que había, las grabaciones de llamadas de voz, de estas de voy conduciendo, pero oye, ¿qué pasa por tu casa? Bueno, pues de esas había, ¿vale? Y el timeline de lo que había sucedido con la, la actividad de ese teléfono en realidad. Bien. Entonces, a la hora de hacer la adquisición lógica, veamos el WhatsApp, porque adquisición lógica, bueno, pues hay que hacerlo a mano. Me conecto, accedo, saco lo que había en, la, en el directorio de WhatsApp de la SD card, ¿vale? De, bueno, de SD card, que no tiene por qué ser la tarjeta realmente. Y entonces, la carpeta WhatsApp tiene eh, un directorio que es Databases, que sí, ahí está la chicha, y luego Media, ¿vale? Temas de multimedia, eh, bueno, Wallpaper, Audio, todas estas carpetas existen así, y dentro. Si lo que tú has recibido se encuentra dentro y lo que tú has enviado, hay una carpeta sent dentro de cada una de estas eh, donde se encuentra lo que tú has enviado. Bien, con eso pues más o menos pudimos ver algunas cosas. Y hay una carpeta que es profile pictures, es decir, quedan cacheadas las, eh, las fotos de aquellas personas con las cuales hablamos. Por lo tanto, así ya no tiene que cargarlas cada vez. Se la tiene, va y la pilla de ahí. Si ha cambiado, va y la actualiza y la guarda ahí. Y actualiza el mismo fichero. Bien. Entonces, destripando WhatsApp, eh, me encuentro con que existía en databases ms crypt 7 Mierda, está cifrado. Vale. Claro, obviamente no era tan viejo. Está cifrado con, con crypt 7 Y además, había pues, backup. De, de diferentes días hacia atrás, pero todos con Crip7. Por lo tanto, bueno, ¿y eso se puede descifrar o no? Si hubiéramos tenido que hubiera sido Crip5, con el fichero Crip5 y una herramienta que se llama WhatsApp Viewer y el email de Gmail que se ha utilizado para registrar el WhatsApp, o sea, el, con el que está hecho el, perdón, el registro del teléfono, ya. Porque parece ser que se utiliza esto como clave. Pero en Crip7 es diferente. Hay un fichero Key que se encuentra en una partición... Barra, dentro de barra data, ¿vale? aquí dentro, un directorio aquí dentro, y ese fichero key solo es accesible si el teléfono está ruteado. Porque a en barra, barra data no es accesible si no, no eres usuario root dentro del teléfono. Por lo tanto, en este caso el teléfono no estaba ruteado. Entonces, bueno, vamos a, a probar más cosas. Me conecté aquí a, a recover messages y bueno, voy a subir el, el, el CRIP 7. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, oye, la extensión CRIP 7 no está soportada. Pero para poderla convertir en un formato que sí que sea compatible con nosotros, tienes que utilizar esta herramienta. Y ojo, esta aplicación solo funciona si el móvil tiene root. Uf, pues ya parece que, que van a ir por ahí los tiros, ¿no? Entonces, bueno, probemos igualmente. Me bajé el tricrypt, se lo metí con el adb, todo muy bien, lo ejecuté y me daba que no. Que no porque primero hay que ser root. Entonces, bueno, oye, que tengo que rutear el teléfono, que aquí voy a montar una escabechina de, de puta madre. Que si es para algún juicio que, que, que ya deberíamos ir llamando a alguien que vea lo que yo vaya haciendo y vaya dando fe de que esto no estaba así y que, hay que ha habido que hacer esto. Bien. Entonces, bueno, pues ruteemos. En este caso era un Samsung. Eh, me costó la tira rutear esto porque no fue tan sencillito. Y a partir de aquí, eh, ¿qué sucede? Que tampoco me sirvió para nada. ¿Por qué? Porque... La persona había, como mandaba el teléfono al servicio técnico, había desinstalado WhatsApp y lo que hace es borrar el fichero OK. Entonces, Podría haber hecho alguna otra cosa como intentar dumpear completamente la partición aún estando montada e intentar buscar en algún sitio el fichero OK y haberlo sacado. Podría haberlo intentado, pero no me dio la gana. Ni siquiera intentarlo, porque si lo saco, es que realmente llegué a un punto en el cual la interacción con el cliente no me gustó nada y no quise ayudarle más. Entonces, mira, yo hago hasta aquí y ya. Uy, no se puede, ya lo siento. Ahora, ya, ¿no? Bien. Fin. Entonces, en este caso, pero eso fue un tema de actitud, ¿eh? no por otra cosa. Entonces, en Profile Pictures, eh, bueno, esa vía, como digo, quedó muerta. En Profile Pictures eh, te encuentras, como digo, varios ficheros con metadatos. Que el nombre del fichero es el número de teléfono de la persona con la que estás interactuando en WhatsApp, Punto .jpg. Y cuando la fecha de creación coincide con la fecha de modificación... Es que no ha cambiado, o sea, es la primera vez que hablas con esa persona y no le ha cambiado, no ha cambiado la foto. Yo tengo contactos en WhatsApp y cambian la foto todos los días. Se cambia más de foto que de ropa interior, ¿vale? Pero, eh, y en algunas sí que se veía que habían cambiado, por lo tanto, bueno, pues es fácil decir, no, mira, es que habrá cambiado. ¿Para qué? Con la esperanza de que fuera la primera vez que esa, ese, en ese rango de tiempo que yo buscaba hubiese creado ese, esa foto y luego que pudiese decir, esta foto pertenece a este número... Lo conoces, no lo conoces, sospechas, no sospechas. ¿Qué hacemos? Bien. Entonces, bueno, como digo, se quedan como caché cuando hablas con ese contacto, cuando te hablan. Si hubiéramos tenido suerte, bueno, aquí esto lo dejo para nota para otro día, vale. Pero el cómo había que descifrarlo a mano. Ojo, teniendo el crip 7 y el key. No voy a contar porque me han echado ya el perro ya. Vale. Entonces hay que hacer todo esto y aquí queda la, la base de datos sin cifrar. Hacéis la foto y si no me lo preguntáis. En, en cuanto al Facebook, vale, muy rápido. Ahí tienes estructura, ¿vale? La aplicación Facebook en Android eh, queda, ya una vez ruteada, pues accedemos a todo, ya que estamos. En barra caché las imágenes vistas, en barra files, eh, imágenes que hemos utilizado para subir a Facebook desde ese perfil, desde ese terminal eh, a Facebook, ¿vale? Y en databases hay tres bases de datos interesantes. Primero, fb.db, que tiene la tabla Notifications, que tiene los eventos de amigos Facebook. Lo que vemos, que van haciendo los demás. ¿Le ha gustado? No sé qué ha hecho... Mm... Yo que sé, ha compartido, no sé qué, pues todo esto, o se ha hecho amigo, no sé cuál. Eso aparece en esa tabla. Y en Friends Data está pánico porque aparece de cada amigo Facebook que tú tienes, aparece el nombre del usuario, el nombre real que está puesto, o sea, el nick de Facebook, el nombre del usuario real, el email y el teléfono, si lo tienes puesto, dado ahí o sea, yo le quito el teléfono a alguien que me tenga a mí como contacto y yo tengo puesto ahí todos esos datos y ya tiene el acceso a toda la agenda de, de esa persona, ¿vale? de sus amigos Facebook. Threads-db2, aquí están conversaciones, los mensajes privados, directamente. Una tabla Threads con cada conversación, una tabla Threads Users, en el cual por cada conversación, como no tiene que ser de uno a uno, sino que puede ser de uno a n, eh, pues hay usuarios involucrados en, en cada chat, ¿vale? Eh, y una tabla Mensajes, donde están cada mensaje de cada conversación. Y ahí está todo. Con esto se puede reconstruir a, un, a mano, pero se puede. Y luego esta es maravillosa web cookies chromium.db donde están las cookies de la sesión. Es decir, que si se quiere impersonar, pues se eh, saca eso de ahí y ya está. Pero todo esto con autorización, ¿eh? cuidado. O para en casa con lo vuestro. Bien, entonces a partir de aquí los SMS. Se habían borrado los SMS. Eh, son SQLite. Bueno, utilizamos una, una herramienta comercial en este caso que el hombre lo quería así. Eh, y con esto recuperamos la base de datos de contactos y de SMS borrados y existentes que alguno quedaba. Entonces, se reconstruye el SQLite, eh, se encuentran mensajes en otro idioma, en los SMS, entonces con Google Translate, ¿y si coño quiere decir esto? Bueno, pues vale. Eh, la agenda de contactos, lo mismo. Y en la navegación se ve un acceso a un webmail que mi cliente no sabía que existía y en alguna otra pestaña había... ¿Cómo se dice no sé qué en español? ¿Cómo se dice no sé cuál en español? O sea, vamos, alguien aprendiendo. Bien. Eh, cosas menos éticas. Y ya de verdad que termino. Pues si no Silvia me va a matar. <risa> bueno, el cliente me pregunta sobre la opción de añadirle algo al teléfono. ¿Vale? Como si lo anterior fuera muy ético, ¿no? Pero, bueno, en fin. Me dice que el, que el terminal, le digo, mira, pues por poder se puede, pero yo no lo hago. Adiós. Y me dice, no, el terminal ya tiene un tracker. yo, anda, coño, ¿y qué más le quieres añadir? ¿Dos por si falla uno o algo o qué? Y dice, sí, no, bueno, y esto lo hiciste tú. Y dice, bueno, un amigo de un amigo. Vale, vale, vale, muy bien. Entonces, bueno, pues me pongo a mirar y encuentro una aplicación sospechosa en una carpeta de descargas que se llama PhotoGallery.bajo4210.apk. ¿Y esto qué será? Pues parece ser algo que sirve para ver las fotos que tienes, pero de otra forma, ¿no? Para editarlas o vete tú a saber. La aplicación compruebo que está instalada, que está corriendo en el sistema y la fecha de creación del fichero del APK eh, era cercana al, al rango solicitado. O sea, que el hombre ya estaba sospechoso del tema y quería saber por dónde paseaba su teléfono. ¿eh? O sea, para ver si se lo habían robado. Bien. Entonces, analizando un poco más el bicho, en el package.xml lo que se ve son los permisos que tiene cada aplicación. Eh, bueno, los permisos que le habéis dado a cada aplicación. Entonces... Eh, en este caso, pues, hombre, para ver fotos, que se pueda ver el estado del teléfono, leer los SMS, eh, recibir boot completed, por ejemplo, para saber cuándo ha arrancado el terminal, es decir, que además había un interaction que es boot completed para decir cuando esto pase arranca, es decir, que arranque cuando arranques el teléfono, que no lo apagues y, ya, y cuando lo enciendes ya no funciona, sino que se arranque solo, recibe SMS, mandar la localización, find location, o sea, es decir, una serie de cosas que para ver fotos pues no hacen falta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo la APK, pues vamos a decompilar el, el bicho, ¿no? A ver qué, tiene, qué tripas tienes todo dentro. Una APK es un zip, Application Package, muy bien, pero es un zip. Lo descipeas y con dex2jar en un fichero que es, se llama clases.dex, te lo deja en .jar. .jar es un fichero que con JDGUI, eh, por ejemplo, eh, lo puedes ver directamente el código fuente de la aplicación en Java. Y busquemos a ver qué hace. Bueno, pues entre otras cosas, había un montón de cosas aquí de, de final strings, ¿no? De cel ID, data, date time, duration, GPS location, email. Bueno, bien, vale, tiene, tiene buena pinta y aquí paramestring, ¿vale? Local string buffer append, type paramestring 1. muy bien. Email, o sea, que vas a sacar el email de algún sitio, muy bien, y vas a mandarlo con el base 64 encode del número, una serie de cosas, GPS, o sea, que estás preparando lo que vas a enviar a algún lado. ¿Dónde? Bueno, pues aquí a 3W cellphone recon con API Update Contact PHP. ¿Qué es esto? Pues, de Complete Backup en Monitoring Solution for Mobile Phones. No es para espiar a nadie, es para de Complete Backup and mobile solution, en Monitoring Solution. Monitoring de, de otro, pero de monitoring ¿no? Entonces, lo ves, la licencia cuesta una pasta, y lo que haces es, tú le das solamente el email del teléfono, el cacharro va a estar enviando cosas, y tú te logueas con tu usuario, puedes tener varios emails monitorizados, Miras el email que quieras y puedes ver directamente pues todas las llamadas, los SMS, la localización por GPS, montones de, de cosas para monitorizar tu teléfono. Entonces, sospechas de cuernos, bueno, fundadas, no voy a decir nada porque eso queda para mí. Bueno, y, para, y se me ha olvidado. Total, que lo importante fue la correlación de los ficheros creados modificados en la carpeta Profile Pictures de WhatsApp, en el rango de las fechas que se estaban buscando, ¿vale? Y ver si existían o no en la agenda directamente, se habían borrado... O no. Ahí un poco por ahí estuvo el juego. Entonces el cliente quedó más tranquilo y bueno, pues eh, ya está. Hasta ahí os puedo contar. Entonces bueno, ya te, ya termino. Eh, si os pica el gusanillo, precisamente eh, curso de análisis forense que estamos dando en Securízame online y ya está. Entonces pues nada, tuve continúe. Si tenéis cualquier duda, pregunta lo que sea, yo creo que no hay tiempo. Sí. <ríe> bueno, pues nada.